El otro día, eh, la gente decía, qué bien la conexión de Dufour, hay que ver esta vez sí. O sea, queda claro una cosa, eres tú el que me sabotea la puta conexión. O sea, no tienes suficiente con meterte con mi puto brazo de Tyrannosaurus, sino que además, tronco, me jode la conexión. Solo digo eso. Continuemos, ¿Pero? entonces. Yo creo que aquí solo paga Internet uno, que es Raúl, y el resto de <risa> o sea, que los que estaban, poniendo, estaban poniendo ahora en el grupo que Paco es Dios, y ahí lo tenéis, más que nunca Paco, desde el y cielo está, está con vosotros. Bueno, Sergio, cuéntame. A ver, a ver, Robert, que me entregado una movida que flipas. La promoción de más músculo. Se llama, no es un pafeto de barrio, eh, se llama el rebote. Hostia, tío, pues anodadado me hallo, anodadado me yo, yo no, no he tenido ocasión de verlo ni de saber qué es. Si, así que si puedes ponerme al día sobre ello. Buah, pues esto flipa, Robert. Haces una compra en la web, pones aplicar rebote, así con B, sabes no lo pongas con V. Y, y si pasa de 150 pavos, iba a decirte te mandan un condón te van a dar un cupón del 40% para que lo gastes en tu próximo pedido el fin de semana, del 30 de abril al 1 de mayo. vamos, en un mes oh, oh my god, oh my god pero entonces, una duda, Sergio ¿qué sucede si no te gastas 150 euros? <risa> pues, ¿qué va a pasar, tronco? a ver, en pedidos inferiores pues, un 30% eh, y casi en menos de 90 que yo sé que tú no, pues tú manejas tú manejas el taco, pues ya te harán ahí un 20 que no está mal. Pues me acabas de convencer, Sergio. <risa> claro. <risa> Corriendo a meter 3w.masmusculo.com y hacer mi compra voy. Muchísimas gracias Sergio Hombre. por esta increíble notificación. O Sabes que yo siempre te traigo la buena mierda. Eh, nada, vuelta otra vez a los ruedos, 15 años más joven. Eh, ¿Qué has hecho para estar 15 años más joven? Mira, no sé, estoy encantado y estoy súper contento. No sé si es un filtro que, que tiene la pantalla, pero es mío no. ¿eh? Entonces la verdad es que, es que lo estoy, al momento, por lo menos en el poco tiempo que estemos, estoy súper contento. No, no he hecho yo, nada, no he hecho nada. Yo sé, claro. yo sé por qué ha sido, me lo ha dicho Sergio por privado, ha sido que has empezado a utilizar el tenis y se te han quitado 10 este años <risas> de encima. Sergio lo sabe bien, yo también. Así que bueno, pues nada, gracias por estar ahí. Y bueno, Sergio, ¿tú qué? ¿Qué? Bueno, pues ahí estamos, macho. Joder, es que no te pierdo de vista, fin de semana juntos, te veo más que a mi mujer, macho. Simplemente recalcar cada vez que veas Sergio en un sitio distinto, a ver si ya sientas el huevo en un puto sitio y empiezas ¿De dónde a grabar. siempre si y la a grabar en el mismo puñetero sitio que a veces apareces con zapatillas, otra vez con desodorantes. Las zapatillas. las zapatillas. Madre que los parió. No, no sé... Bueno, pues a ver si. si. A, a ver si. Los cascos son inalámbricos, a ver si no tienen batería o algo. Es probable que sea por los cascos, Es probable que sea... quita, quita, Quítate los cascos, Ángel. Quítate los cascos. Robert, para yo veo a Robert pillado ahora. Sí, sí, Robert está pillado. Oh, ya el iPhone me está echando humo. Oh, Va a salir un termómetro en la pantalla, tío. Soy el que mejor línea tu internet tiene, claro. coño. No. Ángel, ¿los sí. escuchas? Ahora, ahora, ahora, ahora. Ahora, yo vosotros no os escucho, ¿eh? Escucha como un tigre. <risa> pero él, él a nosotros no, no, no, si nos escucha, ¿no? ¿no? No, no, no. ¿Tampoco? no. ¿No? ¿Sí o no? Me ha acabado de contestar. Me ha dicho que no, ¿no? Ya, pero porque te leen los labios, porque te leen los labios. Como coño. <risa> <risa> <risa> un rato. He preparado una cosita, Ángel, porque mira, le voy a poner... Para este programa contigo, me he preparado hasta una corbata, tío. Porque hay que estar elegante. Porque voy a entrevistar a Ángel Calderón, oye. No, no, no, yo estoy a 10 semanas de competir. Pues vas como el culo, ya te lo digo Voy A 10 semanas, levanto con la camiseta. A mí como va a pasar 10 semanas. estoy a 10 semanas? Era 10 meses. A 10 no, meses. meses, fíjate. Oh. <risa> ¡Ojo ahí, eh! ¡Ojo ahí, coño! Es más, lo veremos porque este hombre todavía no ha competido. Y si quieren, nos jugamos otra cena en el foster que ya van... Dos. ¿Cómo? Espérate, como ¿Cómo? Eh, eh, pues ¿Cómo cuál, como cuál, como la que mejor. Nos jugamos yo aquí, que yo decía que tenía buena línea y ahora la tiene. <risa> <risa> Vamos a eh, ver. No, aquí yo le he echado una mano a Raúl de la espérate, que aquí voy a echar una me mano. Pero, me espero, me espero. No, <risa> no, es señor con... Bautista, señor Bautista, considera usted que Joan tiene buena línea, aunque esté en volumen. Por supuestísimo que sí, y es más, ¡Toma! considero. <risa> <risa> <risa> considero. Es el problema, soy una... es el yo soy un obrero del sexo. Eso te iba a decir, el que trabaja, el que trabaja en la cama gana dinero y vive bien, además. Que bueno, ya tonterías aparte, ya, porque además tiene un pistachín, no puede ser un obrero del sexo. Aquí el Sergio y todos lo sabemos. Yo, la señor, joven es. <risa> <risa> Coño, bueno, prosigamos. Prosig... Mira, Sergio se ha quedado pillado yo creo que ni lo escucha porque se ha quedado <risa> oh, ahí. no, está trasteando, está trasteando buscando datos. Me siento, me siento como hablando con mi mujer. Echando... <risa> no, no. En el mejor Olympia del Kuller Coleman no estaba. En el que salió trillado. En ese bajó de peso con respecto al anterior. Ah, pero ese fue sí, el no. 2001. Pero en el 2001 no fue el tenis de su físico. El tenis de su físico fue el año 2009. Que no, que no, cabrón. Da igual, Sergio, que nos estancamos en este tema. El año bueno, que salió con el pelo para arriba y con los códices con, con la 2009. Con la cresta, con la 2009. Pues con la ese con la año pesaba menos que el año anterior. Eh, no, que ese año no estaba ni Coleman en el escenario, tío. No, qué tiene que ver Coleman mal? ¿Pero qué tiene que ver Coleman para que qué argumento me sale? ¿Qué orgullo me está dando? Acabarme de decir. Madre mía, qué <ríe> trasposto. <¿Qué ríe> ah, ¿vale? Aquí debo ser muy sincero. Y tú Todo a mí. Siempre me has caído como el culo. Y tu físico me ha dado un asco que flipas. O sea, yo ahí he sido siempre bastante... No, pero mira, no eh? tuvimos la oportunidad de vernos en el escenario y allí pues se tuvo que debatir lo que se tuviera que debatir. Calemos, te acuerdo, <risa> que cosa, además nuestra conversación, nuestra conversación recuerdo que fue, que nos han puesto al punto gordo este por delante. Y acá más por culo, esa fue la conversación real que hubo allí, <risa> <risa> Es verdad, cierto, en un campeonato. Pero, pero bueno, pero, una oye, cosa es que eso... Pero, pero, pero ¿quién quedó delante de quién? ¿O, o no fue la misma categoría? Sí me, sí, la trollen, sí, me me la ah, me me me vale, vale, vale, vale, no, que no. no me Bueno, ah, me me me sí, <tevime> pues nada. Hoy ya sabemos que aquí, eh, el encargado de traer las noticias es eh, siempre el mismo, el tío que está todo el día. A ver, la gente tiene que saber que ese Lufo ni trabaja, ni hace nada, es un maleante, entonces está todo el día en las redes viendo lo que pasa por aquí, lo que pasa por allí. aristócrata, Claro, llevando al niño al trabajo y demás, entonces él es el que tiene tiempo de estar en las redes, de discutir con los haters, que ahí se le va mucho tiempo, ya poco a poco irás reduciéndolos, ponemos. Yo, por ejemplo, yo, si entrenara por las mañanas, yo creo que yo, yo creo que yo vomitaría. Vas a vomitar ahora, hijo de puta. Porque <risa éclairé> vas a vomitar. Eso. Me da a me da a no te voy a me da a No he querido, cada vez que leo los vídeos de Joan, y vomito tal, ni los miro los putos. Perfecto, eh, yo a hago perfecto. Perfecto. Eh, pero ¿y el Fatality? El Fatality es hasta cuando te limpias y ni mancha. Ese es el Fatality. Ese sí que vale. No, no, el Fatality es que cuando miras, se ha ido. <risa> no, no, que ya no hay nada, que Ya, que se ha ido como un tiburón. Que he hecho. Los tiburones pasan por debajo de la barca. No, no, no, no. Sergio, no estoy contigo, no. El Fatality es cuando lo haces y no hay Dios que lo saque de ahí. Ah, wow, wow. A mí eso me ha pasado alguna vez, tío. ¿No es verdad. Yo hace poco un... Yo hace poco sé un... un hotel con mi mujer, tío. Madre, madre. Hacer... madre mía, no le dando trado esta vergüenza. Pero si esto es cultura, coño, esto es cultura, la bolsa de. Cuando tú entras en el xvideos y te pones a buscar vídeos de nanas cosas de Te pones a ver eh, lo que sé, coja, haciéndonos. Serio, Se te va la, la tica? Tica. ¿Quién no ha visto la sección de, de gays de vez en cuando para ver qué pasa? Eso lo eh, por eso por comparación, pero si es que tiene unos cuerpos. Oh, Dufo lo que va a hacer es en el último programa, pues nos hará un perfil de trice y un doble bice para que veamos cómo va. Y sí. ya toma por culo y ya está. Va bien, va bien, yo lo he visto hace poco y está muy sequete, parece panzúo y batrigón, pero no, no, está seco, son abdominales, no es panza ni batriga, así que va, va bien Y además para todos aquellos que le gustan las cifras, Sergio, ya que a ti no te gusta, lo digo yo, todavía pesa más de 100 kilos Así que... Hombre, yo también debo decir que, de no ser por el físico, hubiera sido un gran culturista Hubiera <risa> <risa> sido mediático, hubiera sido... Una... Qué memoria tienes, macho, fíjate, ¿eh? qué memoria, eh Tú en ese campeonato tú no estuviste compitiendo. Sí, lo que pasa es que me ganó hasta la del rompero. Vas a ser el único, yo creo que aquí vamos a coincidir los otros tres, vas a ser el único que ha subido todas las categorías y el brazo te mide lo mismo, hijo de puta. Incluso menos. El otro día mirando, tengo más Eso es la, la, la, la sarcopenia, eso es la edad. Es la <risa> Joder, vaya pelo tengo, va ir con un canario esto. Eh... <risa> Te quedan tres pelos, ¿eh? Mira, esa panza muscular, ese bombeo, que era eh, apariencia, porque en peso no era tan, tan pesado, pero se le veía eh, que parecía que pesaba mucho más de lo, de lo que aparentaba. Sergio está con el aire frito. Pero si no funciona, es lo que digo, que tampoco tiene tan pocos brazos, coño, que aunque nos queríamos ver, tiene una pota, ¿qué coño. Joder de puta. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, bueno. Hay, hay estriaciones cruzadas en los pastos todos. Bueno. Bueno, bueno, pues vale. Eh, agua de soya. si veis a culturistas beber agua de es porque tiene muy, es muy baja en sodio, pero la bronchale era más... No, buena. no, no, que está rellena con agua de rico. Pues ya está, veis, al final... <ríe> al final.